Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Esta tarde de lunes ¿Qué pensaron? Que ya, Radiando en Cano haya sabido, ¿no? Aquí estamos y no nos vamos Mi nombre es Javier Cruz Integrante de la compañía de Teatro Penitenciario Déjelo abajo acá al desmadre con Javier Solís eh, Lo puse porque vamos a hablar de... No sé, puede ser que sea amor, ¿no? Este... <ríe> No, de la comunicación en la penitenciaría. Usted va a decir, ah, chinga, pues ¿por qué de la comunicación en la penitenciaria? No precisa, bueno, una parte sí es eh, la comunicación en, en la penitenciaria y la otra de la penitenciaria al femenil y viceversa, del femenil a la penitenciaria. Usted dirá, ah, chinga, pues ¿cómo? Pues sí, yo también cuando este, llegué a Santa Marta, pues me encontré con, con eso, ¿no? La comunicación con un vaso, prácticamente a, seña, a señas. ...con un vaso blanco de los de Unicel, ...normal, de los de Cafecito... Eh, ...pues ha sido como testigo... ...de diferentes historias de amor... ...la verdad... Eh, ...de conocer a alguien... Eh, ...platicar a lo lejos... ¿no? ...la distancia, no son señales de amor ...pero algo parecido... Eh, ...y la gente nos preguntaba... ...bueno, este porque pasamos por la penitenciaria... ...y se ven en el femenil... ...unos brazos en los hoyitos de, la, de los tabiques cómo están haciendo señas y uno pensaría que pues no tienen un significado y no por ahí se ve la cola de Richie <risa> un significado y del otro lado en la penitenciaria la gente o algunos internos están pues hay una resbaladía para los niños está ahí y, y literal ¿no? hace la frase te amo ¿no? O márcame o mándame carta ¿no? eh... Yo nunca entendí ese, ese, ese tipo de... Lo veía, lo veía, tenía compañeros que sí, amigos... Que pues que estaban ahí y no estaban 10 minutos... De verdad no estaban 10 minutos, platicaban 2, 3 horas... E, pues toda la gente pasaba, al principio, al principio, al principio cuando empezó... Este, gente, los internos pasaban... Y dicen, chale pinche loco, ¿no? <risa> que está en, en la resbaladilla, ¿no? Pero ya después entendimos que... Pues gracias a eso, pues tú... Pues, conoció a alguien por carta... Lograron tener este, una, rela una relación muy lejana, cercana, no lo sé... <risa> este, por medio de, esa, de ese tipo de comunicación. Eh, usted pensará que... Pues no sé, en la, cárcel tiene, bueno, más bien en la cárcel tienes mucho tiempo para pensar, idear, crear y solucionar también, ¿por qué no? Y esa fue una de las formas de, de que muchos compañeros consigan consigan pareja consigan una amiga alguien con quien platicar muchas veces uno se encuentra solo en la en la prisión y pues esa es este Esa es una buena una, es una opción una de las tantas opciones que hay no y pues tú lo ves insistiendo mandando esos mensajes de, te, de cómo te llamas eh, te extraño este y no falta no falta quien quien haga como no la broma sino eh, pues no sé, no, no falta la broma de, no, pues enseña, ¿no?, le dice el interno a la chava, enseña, ¿no?, y la chava, no, y, y puedes ver el dedo que le hace así, ¿no?, porque, y dices, bueno, no mames, o sea, le está, le está diciendo que le enseñe los pechos, el interno a la interna, y la interna dice, no, porque lo tienes chiquito, ¿no?, así, o sea, y se ve literal, o sea, ustedes dicen, no mames, tampoco poco alcanza?, sí, sí, se alcanza a distinguir, ¿no?, y cosas así. Eh, Tiene muy buena voz, la verdad, hay internas que gritan y si escucha la penitenciaria es súper claro. Te amo, nos vemos el sábado, te llevo comida, ¿no? Algo así. Y los internos viceversa, no te preocupes, yo te doy para el gasto, ¿no? Eh, y es una forma de comunicar, de, de no sentirse solo, de, pues, buscar a alguien que esté a tu lado, ¿no? Por lo, eh, en la cárcel, ¿no? Y se te va haciendo un poco, no un poco, se te hace mucho menos pesada lo que es la, la cana, ¿no? Ese es un tipo de comunicación. Eh, de verdad, este, pues, cuando es el viernes, precisamente los viernes es cuando más se mensajean, ves a cuatro o cinco personas que están ahí como en el telégrafo, Sí, este como telégrafo, ¿no? <risas> señales de humo, no dependiendo, o sea, hay muchas formas de mencionarlo, el telégrafo, el, el, el teléfono descompuesto, eh, señales de humo, y es una, pues se distraen, aprendes o de verdad, este, pues yo nunca entendí, y hasta la fecha lo sigo viendo, ¿no? Bueno, de repente me toca pasar por, por, por población, perdón, <risa> me toca pasar por. por, por, por, por ¡Ay, ah, ya me atrapé! Por población, es, y están todos ahí, y, pero he puesto atención, pero nunca, no alcanzo como a definir el movimiento. Y las mujeres sí, porque hasta responden. este, No está prohibido por la institución, por las autoridades, al contrario, es una forma de pues de vivir en la cárcel ¿no? este no sé este eh, iniciamos el programa hace ocho días no tuvimos programa por cuestiones de logística autorización <risa> no pero este estamos arreglando no, no utilizan con nadie no con nadie no pero sí sí avisando a las autoridades de lo que se habla en este programa nosotros sabemos hemos sido claros posiblemente ¿Afrontamos alguna? No, no, no, no vamos a afrontar ningún tipo de sanción ni nada, ¿no? Simplemente nos gusta hacer nuestro trabajo y lo... Pues re, lo renovamos. No ave, tenía, tenía varios programas que no, no aparecía yo en pantalla, simplemente mi voz y usted veía algunas imágenes con mis compañeros en la penitenciaría. esperamos que más adelante retomemos esa dinámica. Eh, y pues en esta ocasión me, no me tocó. <risas> Les vengo a dar ahora sí que la cara. ...con este tema, ¿no? La verdad, la comunicación en la penitenciaria, esa es una forma de la comunicación. Otra forma que, eh, no nada más en la penitenciaria, sino en diferentes cárceles o playas de que visité... <ríe> ...cuando yo estuve como guardado, ¿no? La verdad, este pues es de, de celda a celda, ¿no? Ya en la noche, pues ahí se hace una cadenita, si quieres pasar de la celda 1 a la celda 12... Le gritas al Tortas, ¿no? Ese Tortas de la 3, ¿no? Y ahí te va, mándalo, manda la mensajería al final, ¿no? Y el Tortas le habla al RAN y el RAN al otro y el otro ya, hasta que llega a su destino. Eh, puede ser muchas cosas, comida, lo que más, más se, se recorre o en esa forma es comida. Droga no lo sé, a lo mejor ni me acuerdo. Puede ser que sí, no me acuerdo. <risa> este Pero es, es las comunicaciones de dormitorio a dormitorio. Este, si uno vive arriba y otro vive abajo Le pega con la escoba hacia arriba El otro te contesta Son dos eh, sí dos veces sí, uno no <ríe> dos golpes Baja la araña, que es una araña Es una bolsa de plástico amarrada con un hilo Y se la avientas Si vives en planta alta, se la avientas por la ventana y baja no Me acuerdo mucho de Luis Montalvo Un saludo a Luis este Cuando llegamos a ir a ensayo a su casa Él vive en tercer piso Y para no bajar las escaleras nos baja un lazo Con un monederito Con un cierre y adentro va la llave Sacamos la llave, abrimos la puerta Luis sube el, el lazo con la bolsita Y nosotros ya entramos Eso se le, en la cárcel se le, se le llama araña eh, Pues eh, Uno se lo tiene que idear este, Resolver, la verdad Porque no muchas veces uno es como La mamá o el más viejo del cantón Y el chavo es el que tiene que ejecutar el vals ¿no? Bueno, tiene que hacer las cosas para que me entiendan este, no, por, no por obligación, sino por por reglamento, digámoslo así, el, el, la persona más nueva es el que acarre el agua, eh, etcétera, etcétera, y tiene que cumplir esa misión. Bueno, se le dice misión, ¿no? Este, bueno, y aprovechando ahorita que estoy hablando, este, diciendo algunas palabras caneras, los invitamos este, a nuestro programa del próximo martes, eh, Movidas Penitenciarias. Vamos a estar hablando, vamos a tomar el canerous, es como un laurus, diccionario laurus, pero ¿qué es el canerous? De palabras caneras, su significado. ¿Y qué quiere decir? Eh, no le voy a dar ejemplos. Véalo, lo invitamos. Va a estar este pues, todo el equipo de la Compañía de penitenciario Ida y Marta, este, Valeria, Isma, un servidor. Y toda la gente que está por detrás, ¿no? Y si un saludo, dices si que está este, lesionada de, de su pie. Le van a poner fédula. Ojalá te mejorate. Y a ver, no corras tras el perro. <risa> no, pero este cuídate mucho, Isis. Un saludo aprovechando. Y pues esa es la comunicación en la cárcel. De verdad, tanto los vasitos como la cadenita... Y como el lenguaje canero, eh, pues siempre han existido en la cárcel. Y en algunos, en un, en algunos barrios, la Doctores, la pensil la Nahuac, Tepito, la Morelos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Por gente que ha decidido o ha estado en las playas de Hawái, digámoslo así, pues de vacaciones por allá. Un saludo a toda la banda de, de todos los reclusorios. De verdad nos gusta saludar a toda la banda de todos los reclusorios. Eh, no hay cárcel que no caduque. Diría Lisma. <risa> y pues, esto fue Radiando en canal Les recuerdo nuestras redes sociales, aprovechando, pues sin ni modo que no las dé. Estamos en el Face como Compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba sí, Teatro Penny. Y nuestro correo, teatro y prisión arroba foro, shakespeare, punto, com. Eh, Bueno, los invitamos el próximo. Aprovechando, ¿no? me queda, me queda un poquito de tiempo. <risa> aprovechando, los invitamos este nuestra función de las hijas de la SLAM, bajo la dirección y dramaturgia del maestro César Enríquez. Eh, actúa mi compañera Valeria, el maestro Luis Montalvo, Ismael, un servidor, César Enríquez está aventando un palomazo con nosotros este, eh, en transmisión live streaming, este, jueves a las 8.30, directamente desde el Foro Shakespeare, los esperamos, conéctese, 80 pesitos, de verdad, este apoya el teatro en línea, eh, necesitamos dinero para ganar la guerra, de verdad, y pues aquí estamos y no nos vamos, de verdad, bueno, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario, esto fue su programa, ya hasta perdí la cuenta, llevamos casi 20, entre 17 y 16. Y vamos a hacer el 17, estamos en el 17, para ser exactos. Mi nombre es Javier Cruz, cuídese y ánimo delincuencia. Si tiene tele, ahí se ve.